hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno continuamos con la construcción de nuestro chasis de doble viga estamos viendo simplemente unos una introducción general lógicamente se puede profundizar mucho más pues con bibliografía específica o, o consultando a técnicos especializados pero lo que intentamos es dar unas líneas generales de, de diseño eh, nuestro chasis lógicamente después de cortar los tubos lo que vamos a hacer es soldarlo eh, la soldadura desde luego la tiene que realizar alguien que, que sepa algún experto o bien una una calderería, un técnico externo, etcétera, o alguien eh, cualificado. Existen tres grandes mmm, familias de, de, de sistemas de soldado. Por un lado tendríamos lo que son las eh, soldaduras de electrodo, que es la clásica soldadura un poco de hobby doméstica, que es una especie de varilla que parece una bengala que se aproxima a la pieza y ella misma se va derritiendo, va eh, suministrando el, el calor por un arco voltaico que se, que se produce entre la pieza y, y la varilla y esa misma varilla realiza el material de, de aporte para la soldadura. Este sistema de soldadura es lógicamente el más extendido, en, en, digamos, para el formato aficionado para las casas, se puede utilizar para una reparación de emergencia, de hecho se ve de vez en cuando en las carreras alguien que rompe algo y saca la soldadora de electrodo y lo, y lo repara, pero evidentemente no logra el nivel de refinamiento mmm, necesario para construir un chasis, eh, digamos, en el cual estamos buscando una cierta ligereza y no es el sistema más adecuado, desde luego, para realizar las soldaduras de, del chasis completo. El segundo sistema de soldadura es el, el MIG, lo que se llama la soldadura automática, soldadura semiautomática, eh, se utiliza mucho en los talleres de, de calderería y está caracterizada sobre todo porque es una soldadura muy, muy, muy rápida, es la que se utiliza para grandes extensiones de soldadura. Bueno, vamos a entrar en detalles, pero básicamente es un, un carrete de, de material de aporte que se va eh, alimentando automáticamente y el, y el operario va aportando el material porque le va entrando a través de un, a través de un carrete. Logramos unas soldaduras de una resistencia más que suficiente para las exigencias que nosotros le vamos a dar. Recordad que nuestro vehículo en total pesa 200 kilos y sufrimos aceleraciones laterales de un G. O sea, es muy complicado si la soldadura está bien realizada que tengamos un problema por la soldadura. Antes doblará el tubo, antes partirá el tubo, antes partirá un componente que no que se arranque una soldadura realizada por sistema MIG, por un técnico cualificado. Y por último tenemos lo que es la soldadura TIG que es un poco la soldadura reina, es la que se utiliza de nuevo en las bicicletas, la que se utiliza en alta competición, eh, se realiza con una atmósfera inerte de tungsteno, de ahí vienen las, las siglas, y con una varilla de aporte que va eh, eh, suministrando el técnico. Tiene la ventaja de que la zona de afección térmica es más reducida, concentra mucho a la zona en la cual se... se del tubo. La zona del tubo que se calienta para no dañar más de lo necesario la, la estructura molecular del, del material. Es el sistema más refinado, el que mejores resultados va a dar. Es un sistema eh, un poco más caro, un poco más lento en nuestro caso, como tampoco son muchos metros de soldadura. Es una cuestión eh, razonable y si tu calderería o tu técnico tiene acceso a ella, desde luego es el mejor sistema de los tres. Pero ya te digo que un sistema MIG también es perfectamente razonable en nuestro caso. Nos vemos en el próximo capítulo.